viene a sustituir y cumplir lo que se había empezado en el antiguo. De los doce, Pedro encabeza la lista, siendo el primero. Judas Iscariote la concluye, siendo el último. Una de las características más sorprendentes de este grupo es su heterogeneidad. Son personas sencillas, trabajadoras, sin títulos mayores. Un recaudador de impuestos, identificado a Mateo como Leví, un ex simpatizante de los extremistas.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 Pusano. y hasta un traidor. Jesús los nombró apóstoles. Este título indica el cambio de función. Al igual que el cambio de nombre a Simón, ellos fueron aprendiendo poco a poco lo que Jesús les enseñó. Al relatar el hecho de la designación de los doce y sus nombres, Jesús expresa una convicción capital. No puede haber comunidades sin dirigentes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 y después para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. A partir de ahora estos dos se van a acompañar muy de cerca a Jesús. Van a colaborar en su evangelización, en sus signos de curación y de liberación del mal. Detrás de ellos vinieron los sucesores, como Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, etc. Ahora nosotros, no todos somos sucesores de los apóstoles,